Pues seguimos con Polonia, que está representada por Laura y la canción To The Moon. Era una de mis favoritas, pero con esta nueva versión me, me ha restado puntos, la verdad. Me gustaba más con la orquesta que no con estos sonidos así más modernos. Pero bueno, vamos a ver qué le parece a mi hermana. La canción de Polonia con To The Moon. Polonia, que era mi favorita el año pasado, por cierto. <coughs> Me gusta el ritmo. Sí, es que el estribillo es muy bueno, el sonido sí. este. Pero me gustaba más antes. Sí, es que moda. Y lo bueno es que ella ya la hemos escuchado en directo... En, bueno, la he escuchado. <risa> Digo, la hemos porque sí que tiene presentación de, de final nacional, entonces la canción ya está escuchada en directo. Pero hay muchos países que todavía no sabemos cómo son de Dan hasta que no los veamos allí en... En Nerevan. Y ella canta muy bien. Que quería decir esto, que en directo canta igual de bien que, que en estudio. Me encanta la imaginación de que eran Bueno, hasta aquí, Polonia. La verdad, que a mí me gustaba mucho más antes, aunque me sigue gustando. Y subiría el coro que en la otra versión me gustaba mucho más, que sonaba el Sonaba un poquito más que en esta versión y me gustaba más. ¿A ¿Qué te ha parecido, Polonia? Pues a mí me ha gustado mucho, sobre todo la temática del vídeo. Ella tiene algo muy bonita, la verdad. Lo único que no es de las que más me ha gustado. O sea, creo que hay mucho más potencial en otras canciones que, sí, que en esta. Aunque es muy buena. Sí, es buena, la verdad. Bueno. Esa es la imaginación que tienen. <risa> es muy buena. <risa> pues bueno, pues hasta aquí, Polonia. Vamos a por el siguiente.